Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre voice phishing o vishing. Y es que internet está lleno de peligros, como muy bien sabemos, y estos evolucionan a la vez que la tecnología. Por eso hoy venimos a hablaros de vishing, que es una nueva versión del clásico phishing, cuyo objetivo es principalmente robar información personal y confidencial a particulares. Tradicionalmente se solía hacer a través de correos electrónicos o mensajes y a día de hoy con esta nueva modalidad de voice phishing o vising se hace a través de llamadas telefónicas. ¿Cómo funciona? Bueno, te hacen una llamada simulando ser una empresa legítima o una entidad bancaria y metiéndote mucha prisa porque dicen que ha ocurrido una incidencia, que es necesario solucionarlo cuanto antes, tal. Se aprovechan de esa falta de tiempo para reflexionar del usuario y te empiezan a preguntar muchísima información confidencial, como nombre, dirección, edad, contraseñas, diferentes datos personales para después sacar un partido, un rendimiento económico a esa información personal tuya. ¿No quieres ser víctima de vising? Bueno, pues no te pierdas el vídeo que te dejo por aquí, donde te doy las claves para defenderte de este nuevo peligro digital. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.